¿Sabes que Newton, de su fecha de nacimiento no coincide la registrada con la que realmente fue? Ah, pues no, no lo no, sabía. No, no, no, no, no. Sí, pues eh, está registrado que nació en diciembre cuando realmente fue en enero. Y Newton fue un físico, filósofo y mentor matemático del siglo XVII, que es conocido por múltiples investigaciones e inventos que realizó, entre lo que destacan las leyes del movimiento. Ah sí, las leyes del movimiento, las leyes de la dinámica, que estudian sí. al fin y al cabo las relaciones del movimiento de los cuerpos y realmente cuáles son las cosas que lo provocan y al fin y al cabo las fuerzas que intervienen en el movimiento. Lo que sería más interesante, ¿sabes okay? qué es? Que las fuerzas del movimiento o las leyes de Newton relacionarlas con el cuidado, relacionar cada una de las leyes con eh, aplicarla en el ámbito del cuidado de las personas. Sí. Entonces, si aplicamos la primera ley, la ley de la inercia, en la que dice que eh, un cuerpo se va a mover en línea recta o, o se va a mantener en reposo, salvo que haya una fuerza que ejerce sobre eso, lo podemos aplicar en el, en el cuidado de las personas. Claro. Por ejemplo, el cuidado en sí eh, o el cuidado de la persona, la persona nunca se mantiene eh, sin movimiento, sino que siempre hay un movimiento en ella. Pues imagínate que decimos que la persona tiene ese movimiento porque la fuerza que sería el cuidado hace que tenga una tendencia y por tanto en el momento presente tendría seguiría la inercia que viene de la tendencia pasada al fin y al cabo. Claro, es como si por ejemplo ponemos una canica que no se está moviendo que, o que se está moviendo simplemente en línea recta, salvo que venga algo por fuera que haga que su movimiento cambie. Eso es, que tiene que ver con la segunda ley de Newton. Entonces ahora vamos a relacionar el cuidado con la segunda ley, entonces el de la interacción y la fuerza. Y es que la fuerza en física es definida como la magnitud que permite alterar el estado de movimiento de algo, así como mantenerlo en reposo. En relación a esta segunda ley de Newton, o la ley de interacción y la fuerza, es la encargada de establecer la relación entre la magnitud de la fuerza y la aceleración que ésta produce, siendo todo ello proporcional a la masa del cuerpo. Claro, por ejemplo... No lo mismo en un anciano que en un adulto, donde la masa de un anciano, digamos que su tiempo de cuidado como ha sido mayor, pesará más. Eso Con es. lo cual, la, la trayectoria que va a seguir va a ser un poquito más cortita. En cambio, en la de un niño que va a tener una masa más pequeña, la fuerza que va a ejercer es más suave pero que puede llegar más lejos en función del ángulo que tenga. Por tanto, la segunda ley de Newton la podríamos eh, aplicar a las trayectorias de cuidados de las personas a lo largo de su vida. Y empezaríamos, entonces, ahora nos quedaría como la tercera ley de Newton, Eso, que es la de la acción. La es reacción. Eso, Eso es. Y que consiste al fin y al cabo, que es un principio de acción-reacción, dice que cualquier fuerza eh, aplicada a un cuerpo produce en el mismo eh, la misma fuerza o la contraria y por tanto eh, lo que va a producir es el sentido opuesto. Claro, esto es como en el día a día, por ejemplo, botar un balón, jugar a baloncesto. La fuerza que el jugador ejerce sobre el balón le rebota con la misma intensidad. Así, relacionando esta ley con el cuidado de las personas, se puede decir que toda acción o acto de cuidado que una persona se realiza a sí misma, es decir, su propio autocuidado, o los actos dirigidos a otro sujeto, el cuidado de otra persona, repercutirá de manera directamente proporcional a ella misma. Ah, pues sí. Mira, hemos relacionado las tres leyes de Newton con el cuidado. En un momentito.